¿Te dieron cuenta cómo en estos últimos años el mundo del rol creció a montones? ¿Cuál creen que haya sido la razón? Internet, Critical Role... Lo cierto es que sí, me di cuenta lo, lo masivo que se hizo. Eh, esto. Hay, hay un montón de razones. Primero, yo creo que... Y eh, bien Critical Role, y Internet y, y la pandemia sobre todo para jugar online dieron eh, los pasos más largos.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 el, el rol en streaming la pega un montón. Eh, Critical Role está haciendo cosas maravillosas, Para Es y, para el rol como entretenimiento en streaming. Es una locura. Eh, está, están por sacar su segundo manual con la empresa. Eh, tienen bueno, el show de, de rol más exitoso de ahora. Eh, ayudaron un montón. Pero también lo que pasó fue que, por ejemplo,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 una parte de, de gente introvertida, simplemente resolviendo los problemas y queriendo estar en silencio. ¿sí? Me parece fantástico, eh, pero digamos, si vos sentís eso, un poquito de curiosidad no le va a hacer mal a nadie. Vaquero. Pregunta. tuvieras que dar una charla a mucha gente explicando un juego de rol con un powerpoint, siendo este caso hipotético, ¿qué usaría de ejemplo para dar la idea de lo que es el rol a jóvenes, grandes y sistema mostraría? No empresarios, primero no.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 Incluso, si solo te interesan los números, te por ahí Es más o menos interesante y la parte rara y difícil eh, Ejemplo, para dar de lo que es el joven Yo eh, usaría, ejemplo, dibujos, Incluso escenas de gente hablando Porque no hay mucho más que eso Es gente hablando compartiendo que yo tía.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 La clásica de Señor los Anillos, digamos. Vos, Si vos pudieras decidir por Aragón en este momento, ¿qué harías? ¿Lo matarías a oro mismo O... Pudieras elegir, qué sé yo, por Iron Man ¿Le darías un traje Spider-Man? Esas cosas Entonces, vos generando... Eh, estas pequeñas dudas de, de cómo cómo es el control del personaje